En pocas horas culminará el estado de excepción que inició hace 30 días atrás en nueve provincias del país para combatir la delincuencia. Aunque desde el punto de vista del constitucionalista Ismael Quintana, los estados de excepción no ayudarían a frenar los actos de delictivos. La Corte ha señalado que este tema del incremento de delincuencia es un problema de orden estructural que posiblemente no se va a resolver acudiendo solamente a al decreto de estado de excepción, pero pese a que la corte indica eso, pues siempre ha terminado dictaminando favorablemente la posibilidad de que el presidente de la república implemente estas medidas. Si bien es cierto, durante los 30 días de estado de excepción, continuaron los asaltos, sobre todo en la provincia del Guayas, durante el estado de excepción, el asalto. Al atleta olímpico Alex Quiñones en Guayaquil fue una de estas, pero también hubo operativos que se efectuaron a escala nacional, en donde se decomisaron 16 toneladas de droga. 634 armas de fuego y se detuvo a más de 6.000 antisociales. Y si hablamos únicamente de la provincia del Guayas, más de 55.000 fueron los operativos realizados que tuvieron como resultado 972 personas detenidas, 192 armas de fuego decomisadas y 26 bandas desarticuladas. Pero, ¿qué podría hacer el presidente de la República si luego de que culmine el estado de excepción, los índices de delincuencia? no se han reducido. Tiene todavía la posibilidad de renovar, como dispone el artículo 166 de la Constitución, hasta por 30 días adicionales el decreto o la vigencia del decreto de estado de excepción. Eso está constitucionalmente permitido, aunque ahí va a tener usted un problema porque la Constitución no establece una limitación respecto al número de veces que el presidente puede renovar la vigencia de los decretos de excepción. Eso lo ha venido recortando, a mi modo de ver, de forma irregular la Corte Constitucional. La Corte ha dicho que la renovación solamente se puede dar por una sola vez y hasta por 30 días, pero le vuelvo a insistir, ese es un criterio de la Corte, no es lo que señala la constitución. Recordemos que en un principio el estado de excepción duraría 60 días, no obstante la corte constitucional lo redujo a 30. En el fallo se consideró que en el decreto ejecutivo enviado por el presidente de la república no se había justificado el tiempo de extensión de la medida excepcional a 60 días, por lo que se la redujo a la mitad fue el mismo ministro de Defensa, Luis Hernández, quien en entrevista con RTU confirmaba que pese al ingreso de mil efectivos entre policías y militares a la penitenciaría del litoral, el Estado no tiene aún el control de los 12 pabellones ocupados por los cerca de 12 mil PPLs. Entonces este momento lo que está haciendo las fuerzas Más y la policía es controlando el borde aledaño a los a los pabellones, pero al interior todavía no es el procedimiento que vamos a aplicar. Declaraciones que se oponen con las del director del SNAI, Fausto Cobos, quien señalaba que incluso existiría una operación en proceso. Está controlado el tema eh, del perímetro interno, el tema del corredor de, de la muerte que le llaman, y vamos eh, avanzando en la operación. El conflicto entre cuadrillas delictivas durante el 2021 se ha agudizado en ocho pabellones que son manejados por presos de alta peligrosidad, por lo que Hernández indicó que el procedimiento para retomar el control iniciará con el aislamiento de reos, que comprende el traslado de 100 PPLs a la roca. Y luego de eso realizar la limpieza de los pabellones en lo que se refiere a artículos como armas, como munición, como drogas que están dentro de ese, inclusive hay que hacer un... Una riqueza de todo lo que existe. Y de no lograr el acceso. Y el uso de la fuerza, ¿no? El gobierno, para calmar los efectos de esta crisis carcelaria, busca iniciar un proceso de pacificación con una comisión que servirá de intermediaria. A lo que Marta Macías, exdirectora del Centro Penitenciario de Guayaquil, precisa que para lograr los resultados esperados se debe convocar a especialistas. Primero, abogados, expertos en la mediación, criminólogos sociólogos, tiene que contribuir la iglesia de mano también de las organizaciones sociales y la familia. Hoy se cumplen 100 días desde que se emitió la declaratoria de emergencia en las cárceles de Ecuador y el sistema penitenciario aún no ha dejado de ser zona de conflicto. Para UCSG Noticias, Astrix Miles de migrantes llegan al país para buscar mejores oportunidades. Sin embargo, gran parte de ellos llegan sin contar con ayuda necesaria para ser direccionados en qué hacer o cómo sobrevivir. Es por eso que la Red de Movilidad Humana Región Costa brinda asistencia para ofrecerles alojamiento temporal, alimentación y protección. Así nos cuenta Lisette Vázquez, directora de la Fundación Oasis en el Desierto, la cual trabaja de la mano con la Red de Movilidad Humana. Haciendo eh, unión ¿no? de fuerzas y de, tratando de, de todas las fundaciones estar unidas para poder trabajar eh, más efectivas hemos logrado hacer un punto de apoyo eh, educativo, ¿no? donde niños eh, en estado migratorio puedan llegar y eh, se les matricula el sistema público. Y además hay un centro de apoyo estudiantil. La alimentación, eh, también hay un plan de, de alimentación, eh, del Plan Mundial de, de Alimentos. Eh, se les da un código donde ellos pueden accesar donde les dan una cantidad mensual para que ellos puedan eh, recibir alimentos. Además, lo que busca la red de movilidad humana es legalizar el estado de los migrantes y refugiados en el país y darles los mismos derechos que cuenta un ciudadano ecuatoriano. Hay, hay, una gran, este, hay un gran movimiento de tratar de legalizarlos y tratar de, de censar, ¿no? Porque no hay manera, eh, muchos de ellos están entrando por las trochas, entonces no hay manera de, de hacer un censo real. Asimismo, les brinda herramientas para que puedan tener su negocio y obtener sus propios ingresos, haciéndolos sentir útiles y de alguna manera contribuir al país y sus familias. Tenemos capacitaciones y tenemos talleres eh, de bisutería, tenemos talleres de panadería, y es hermoso ver mujeres que llegan eh, eh, totalmente destruidas, totalmente eh, pasando por situaciones tan difíciles y ver la metamorfosis no, cuando, van, eh, cuando se le van dando las herramientas y se le va empoderando. Ecuador es el país de América Latina que ha reconocido a más personas como refugiadas, con una cifra que supera las 70.000, de las cuales el 97% son colombianas, según datos del Ministerio Ecuatoriano de Relaciones Exteriores. Reportó para UCSG Noticias, Daniela Falquez.